Hoy en Noches de Census, Gobierno Corporativo y el Efecto Fiscal Presenta, Maestro en Impuestos, Pedro Carlos Ramírez Y como invitado especial, Maestro en Derecho Fiscal y Maestro en Impuestos, Raúl Melgar Díaz Hoy en Noches de Census.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 de día, por ahí se los anunciamos el miércoles pasado, que íbamos a tener un cambio eh, en el día. Ahora vamos a estarnos viendo los días martes por un, por un tiempo un poco pequeño, por algunas circunstancias, y de ahí ya regresaremos a los días miércoles. Pues espero que, que se puedan conectar, que, que puedan compartir esta transmisión, ya que pues el día de hoy tenemos eh, un programa bastante especial, bastante importante, sobre un tema eh, que muchas veces yo creo que no lo... No le damos la importancia de vida o lo dejamos a un lado, pero eh, el día de hoy nos vamos a dar cuenta de que el gobierno corporativo precisamente pues tiene bastante alcance, tiene ciertas repercusiones eh, de índole fiscal y algunas otras repercusiones por ahí de índole legal que nos pudieran beneficiar o en algún momento también ayudar a que nuestra organización, nuestra empresa, pues vaya de la mejor manera y funcione de una manera eh, pues más correcta. Y para esos efectos, eh, pues el día de hoy nos acompaña, ahorita estaba platicando antes de entrar a, a la emisión de este programa, con nuestro invitado del día de hoy, es el maestro Raúl Melgar Díaz, que ya en un momentito más voy a leer parte de su semblanza eh, curricular. Eh, y pues eh, me comentaba que es paisano de aquí, de, de su servidor de acá de Oaxaca, pero pues anda por las tierras ahí del norte. Ahorita ya lo van a conocer, lo van a saludar. Y pues les pido que podamos replicar esta señal para que cada día cada día seamos más los que podamos nutrirnos y pues acaparar ese conocimiento que nos que nos dan nuestros expositores, que nos dan nuestros invitados, y nos dan los expertos en la materia como es el día de hoy. Pues bien, eh, sea se bienvenido el maestro Raúl Melgar Díaz, voy a leer parte de su semblanza académica, eh, el maestro es abogado empresarial, especialista en litigio, estrategio fiscal y administrativo, asesor corporativo de consejos de administración y comités de empresas, familiares, negociación y compliance empresarial y asesor en derecho preventivo laboral, socio director jurídico de la firma MD Consultores en negocios SC con más de 16 años de experiencia en las ramas que se especializa. Formado como licenciado en derecho por la Universidad Mesoamericana en el estado de Oaxaca, maestro en derecho fiscal por la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana, maestro en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos Campus Tijuana, y curso del Máster Iberoamericano en Compliance por la Universidad de Salamanca. También es miembro activo y expositor en distintas asociaciones e instituciones dedicadas al desarrollo y capacitación profesional, como la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Tijuana, Colegio de Contadores Públicos de Baja California, Instituto Profesional de Contaduría, Asociación Civil, socio fundador y expresidente del Colegio de Estudios de Derecho de Baja California, socio fundador y vice coordinador del comité fiscal y protesorero de la asociación de profesionistas de compliance. Eh, también es catedrático de la maestría en derecho fiscal y maestría en derecho de los negocios de la universidad Ibero Campos Tijuana y Pacífico Universidad respectivamente. Conferencista en eventos técnicos académicos nacionales, congresos internacionales organizados por la APC y articulista de revistas de tiraje nacional. Socio sea, fundador de HXR Grupo Empresarial, empresa dedicada a la producción y comercialización de destilados mexicanos. Pues bien, eh, sea bienvenido maestro Raúl, es un es un gusto tenerlo aquí en su programa Noches de Censos y también pues como lo comenté personalmente pues saludar a un, a un paisano siempre uno nunca sabe dónde se va a encontrar gente de su tierra también y pues es un gusto para mí saludarlo el día de hoy y darle la bienvenida a nombre de la familia Census. Para iniciar este tema del día de hoy, te voy a dejar los micrófonos para que pueda saludar a nuestro auditorio, para que pueda eh, pues saludar a las personas que se están conectando ya vía Facebook y también a las personas que van a, a, a ver esta transmisión eh, ya de manera diferida. Y el día de hoy vamos a estar hablando del gobierno corporativo precisamente y el efecto fiscal. Pues bienvenido maestro, le dejo los micrófonos. Muy amable maestro Pedro, eh, pues como bien dice un gusto poder Encontrarnos a, a gente este, de nuestra misma ciudad y, y estado de origen, ¿no? con, con tanta tradición y con tanto alcance. ¿no? Y, y me refiero al alcance porque, como bien lo dijo, ¿no? nunca sabemos en dónde nos vamos a encontrar un oaxaqueño. Siempre hay. Y, y este es el caso. ¿no? Pues gracias eh, a la familia Census, a, a, a por por su invitación tan atenta. Su programa, felicitaciones por el alcance que está teniendo y, y esta labor de, de transmitir el conocimiento, ¿no? Y de manera, qué mejor, de manera gratis y de manera este, a nivel redes y todo el alcance que tiene. Pues como bien lo comentaba maestro, este, su servidor, eh, si bien originario de Oaxaca, radicó en el noroeste del país, ya hace bastantes años y pues Hemos agarrado un camino muy interesante y precisamente el, el tema que hoy les venimos a, a platicar pues nace mucho de, la, de, ese, un tanto de ese estigma que tiene el empresario. Pero antes de pasar al tema, quisiera eh, comentar, ¿no? porque creo que ahí vamos a unir un poquito el tema del gobierno corporativo, el efecto fiscal y el, el tema del compliance. Eh, en Baja California hemos sido uno de los, de los estados, eh, y me puedo atrever, de generar una de las primeras asociaciones enfocadas al compliance, eh, y a su vez también eh, ser miembro del World Compliance Association, pues nos permite tener una, una cercanía a, a estos países eh, europeos donde hay un gran avance en este tema, y sin duda es un avance cultural, ¿no? un, un avance cultural en los negocios, en la empresa, y también en la función pública, porque también el compliance no solo es de, a nivel privado, sino también es a nivel público. ¿no? Entonces, todo esto nos ha permitido tener esa, esa, tener esa inquietud y la búsqueda de mayor conocimiento, el poder estar en contacto con estos sistemas un tanto avanzados y luego el poder eh, aterrizarlo en una asociación con diversos profesionistas. ¿no? También somos miembros de, ese, de, de este, este organismo mundial pero del Capítulo México, donde actualmente tengo el honor de presidir el Comité Fiscal del Capítulo México, del World Compliance Association, entonces eso pues, nos da mucho contacto ¿no? con, con capítulos como Colombia, como Perú, como, como España, eh, todo lo que es eh, Iberoamérica. Pero bueno, es importante que lo mencione porque realmente de lo que vamos a hablar tiene mucha, mucha relación y, y el gobierno corporativo... Más allá de tener este estigma, de este mito, pues es algo que no es nuevo, sin duda no es nuevo. No es un tema que, eh, digamos, nació hace un par de años. sino no, esto son prácticas internacionales, inclusive por la OSD, ¿no? Que siempre ha venido eh, permeando o dictaminando el camino para muchas de las situaciones. Y digo, para, para aquí, para nuestros... Eh, escuchas y que nos está viendo, entender un poco el gobierno corporativo desde una, un concepto de la literatura, es, es decir, que es un marco eh, o, o de normas y prácticas para darle estructura y procesos de dirección a una empresa o compañía. ¿no? Y el gobierno corporativo también tiene que ver, porque obviamente su nombre se, se relaciona, a los consejos de administración, a la rendición de cuentas de, de los mismos, a la equidad y la transparencia que debe de haber en, en una sociedad, con juntas directivas, accionistas, incluso clientes, empleados y en general eh, a la comunidad y la relación, en este caso que vamos a acotarla, la relación contribuyente-fisco o contribuyente-estado. Y para entenderlo, ¿no? como para poder eh, permear ¿no? o delinear esta línea del gobierno corporativo, también tenemos que voltear de dónde, de dónde nacen estas conceptualizaciones y son las mejores prácticas corporativas que se puede definir como una serie de metodologías, sistemas, herramientas y técnicas que se van a aplicar a resultados en empresas, bueno, que se han aplicado a resultados y han dado resultados en empresas sobresalientes a nivel mundial, ¿no? Vamos a poner ejemplos en Latinoamérica, como Grupo Bimbo, por ejemplo, Grupo Bimbo ha, ha tenido este reconocimiento a, a nivel mundial de, eh, de temas de ética y de transparencia, porque sabemos que en la historia del, del fundador de, de Bimbo, pues eh, siempre es un referente para la metodología, la manualización de ciertos procesos a nivel administrativo, a nivel negocios y finanzas. Entonces, eso es, por ejemplo, por decir un ejemplo muy cercano, es uno de ellos, ¿no? Como le decía a nuestros escuchas y a nuestros, quisiera decir televidentes, ¿no? Pero no estamos. A, a, a la gente que nos ve en la transmisión de Facebook y las demás redes sociales, pues todo esto está concebido desde 1999 en la OSD, ¿no? Que va a permear el marco legal pues, nacional e internacional para el desarrollo correcto, óptimo y funcional de los gobiernos empresariales, ¿no? No, no. ¿Por qué hablamos de gobierno? Pues al final del día, la estructura de, un, de una empresa, de un ente jurídico, se rige a través de un, un ordenamiento de estructuras jerárquicas, donde definitivamente, eh, para poder relacionarlo un poquito a nuestra legislación este, mexicana, la ley de sociedades mercantiles nos refiere diversas figuras jurídicas, ¿no? Y dentro de esas figuras jurídicas... Podemos encontrar, por ejemplo, en una SASB, eh, un consejo de administración, un administrador único, en una SDRL de CB o, o una SDRL, eh, consejo de gerentes o un gerente general, un gerente, o, o diversidad de, de esto. ¿no? Incluso también en las, en, en, en las figuras jurídicas del derecho civil, como son las sociedades civiles, civiles y las asociaciones también traen mesas directivas, principios directivos donde se pone una estructura para, para poder delimitar quién va a ser la persona que va a dirigir, por decirlo de alguna manera, la orquesta en esa organización, ¿no? Entonces, de ahí nace todo esto, ¿no? Igual, en ese mismo año, en el 99, y por eso estoy hablando un poquito de historia para entrar de fondo, el Consejo Coordinador Empresarial empieza a adoptar estas, eh, pues, estas políticas internacionales y emite un Código de Mejores Prácticas Corporativas, que es, digamos, eh, ese eslabón eh, de inicio que permitió ir generando, ¿no?, posteriormente otras organizaciones, de las cuales ahorita vamos a destacar una, que, eh, y voy a hablar un poquito de ella, del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, creado en el 2019, pero bueno, todo esto tema de, de, del Código de Mejores Prácticas Corporativas nos delimita y nos, y nos acota a seguir ciertos principios como la protección de intereses de los socios accionistas, la prevención de operaciones ilícitas, que hoy obviamente nos, nos hace clic, ¿no? Con, con la, la famosa ley FPORP -O, o la ley antilavado, ¿no? para hacerlo eh, eh, este, en resumen el nombre, la transparencia en la administración de las sociedades que hoy tenemos manuales de transparencia para las empresas, también ahorita vamos a hablar un poquito por ahí, el cumplimiento, el cumplimiento efectivo de las regulaciones eh, generales ¿no? y de ordenamientos legales a que está sujeta una sociedad, la existencia de una visión estratégica también en la empresa, la vigilancia y el, y el desempeño efectivo de los órganos administrativos y directivos de una sociedad, y el reconocimiento de la existencia de terceros interesados en el buen desempeño y la estabilidad de las sociedades, ¿no? Que al final del día, pues, estamos hablando de interesados, interesados, pues, son la sociedad, las comunidades y todo esto que tiene una repercusión en actuar de una sociedad. Pues, hoy hay ciertas certificaciones como empresa socialmente responsable y otras tantas que, que también dan distintivos, ¿no? A, a, a las empresas por seguir esta, esta línea correcta de actuación, ¿no? Para, para poder eh, visualizar algunas de, de las ventajas del gobierno corporativo, pues nos va a permitir tener una visión objetiva de metas empresariales, porque obviamente una estructura nos va a dar un enfoque muy, muy correcto. La, pues, seguridad a posibles inversionistas, porque obviamente si tenemos una estructura definida, un, un consejo de administración con facultades delimitadas, con procesos delimitados y una metodología, pues obviamente hay mayor seguridad de quién y cuándo este puede o no actuar. ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito de lo que pasa en las empresas familiares. Posibilidad de, de ya dije, de, de, de inversión, un trato equitativo, igualitario a, a los socios, porque al final del día, al momento de, de hacer una, un vehículo corporativo, es decir, una empresa, pues se delimitan, ¿no? Por ejemplo, el tipo de acciones, serie A, serie B, serie C, ¿no? Las, por ejemplo, en las anónimas o bien en las APIs que hay una, hay diversos tipos de, de acciones, ¿no? Eh, control y prevención de riesgos, aquí entra una parte del compliance que también vamos a abordar, la conducción responsable y ética de las empresas. ¿sí? Eh, es importante, es importante mencionar creo que desde aquí vamos a hacer una partitura en, en nuestra exposición, de que dije tres cosas al principio, dije gobierno corporativo, el efecto fiscal y la relación con el compliance. El compliance va a ser el género al final, y una parte, solo una parte es el gobierno corporativo. Por eso, cuando hablamos de compliance, hablamos de corporate compliance o, o, o compliance corporativo, el tax compliance, que es el tema, de la, de tema tributario, eh, y así una serie de situaciones, porque el compliance, y eso es muy importante, que, que nos, insisto, nos ha dejado la visión de otros países, el compliance es transversal, o sea, no necesariamente tiene que ver con el derecho, de tiene que ver con, con temas ambientales, ecológicos, con temas de sistemas, con un, con un topo. ¿no? Entonces, el gobierno corporativo es una pequeña parte de ese compliance, que es obviamente una parte muy medular, pero sí va, va a ser solamente una parte, porque en, en muchas ocasiones, con esos nuevos conceptos y tendencias que estamos teniendo y estamos a platicar de dónde, de dónde viene esta tendencia en, en México y de dónde eh, se hace como un, un, una explosión, llamémoslo así, de la palabra compliance, pues viene de una reforma penal incluso, ¿no? El 421, penales, por ahí del 2016-17, se reforma para dar esta responsabilidad penal a las personas jurídicas, y de ahí nace el tema del, del, del compliance, y es donde empezamos a volver. A, que realmente siempre lo hemos hecho como, como país y nuestros legisladores, usted lo sabe, maestro Pedro pues, que han volteado pues, a, nuestra, a, a lo que algunos llaman a nuestra madre patria, ¿no? que es España, a emular eh, leyes, códigos, ¿no? inclusive tenemos la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que es una vil copia de una de las leyes, no recuerdo el número, porque tiene un número de españoles. ¿no? Entonces, así hemos ido haciendo. Y, y bueno, eso es, es, es importante como, como acotar. Y como lo, lo mencioné, el organismo en México que representa mayormente el tema de las buenas prácticas corporativas es el Instituto Mexicano de las Mejores Prácticas Corporativas, que es una asociación civil con una sede en Jalisco desde, desde el 2009. Incluso eh, es interesante porque esta organización nace en una de las crisis eh, más importantes financieras. Recordemos entre 2008 y 2009 hubo una... Recesión económica por el tema de Estados Unidos, pues nace en este momento, ¿no? Donde hubo mucha incertidumbre y, y ha permanecido. Y hoy en día, pues es uno de los institutos que al final del día, insisto, pues es, es privado, ¿no? Porque está integrado por empresas, este, asesores, etcétera. No es propiamente una, un ente público, ¿no? Pero es el, el que, es el que ha medio delineado, ¿no? El tema de las prácticas corporativas y de ahí hemos podido como recoger mucha información inclusive entiendo que ellos igual que todos ofrecen capacitación algunas certificaciones, etc. ¿no? como se lo comentaba y como se los comentaba el gobierno corporativo en el sistema de del de, de compliance pues, de todo este sistema que este, engloba eh, en el compliance que cabe resaltar que el compliance pues es también una serie de metodologías, pasos, sistemas que permiten la mitigación. Ese es su principal objetivo, de la mitigación de riesgo. Eh, caso concreto, por ejemplo, ¿no? eh, en España tenemos, y bueno, a nivel mundial tenemos las ISOs, ¿no? esos sistemas eh, de metodología que han recogido de alguna manera las fórmulas, llamémoslo así, o, o los... O la, o la metodología para, para implementar sistemas de compliance, que obviamente la, el primero se basa en la 19.600 en riesgos penales un tanto, ¿no? Y así ha ido, y así ha ido evolucionando la ISO hasta ya ir, ir perfeccionando con la 37.301, que es la última, a englobar la parte, la parte penal, la parte de transparencia, la parte de ética y, y hacer mejores eh, ISOs, ¿no? Porque pues, la, la, la primera se creó hace algunos años y la última fue modificada entre el 2019 y 2020, ¿no? Pero España, y entrando al tema de, del gobierno corporativo y el tema tributario, ha creado algunas, así como la ISO es un, una, no quiero emulación pero un símil, la, las, las normas mexicanas, ¿no? Las normas oficiales mexicanas, en España se llaman UNE, y ahí hay más segmentada por, por materia. ¿sí? Tenemos la de, la de 19602, si no mal recuerdo, que habla de sistemas de riesgo, sistemas de gestión de compliance para temas tributarios. ¿no? Entonces, todo esto del gobierno corporativo, para no desviarnos un tanto, este, y en el compliance, insisto, es una parte que va a permitir el, el mantenimiento de buenas prácticas en este sistema de compliance, el diálogo con los grupos de interés, el compromiso con la transparencia, como una forma de transmitir y generar confianza y credibilidad a nuestro grupo de interés, sea clientes, socios, asociados, eh, comunidad, eh, proveedores, etc. Un compromiso importante con el tema de la protección de derechos humanos, la responsabilidad fiscal, obviamente, la conservación y promoción, en este caso un tanto del medio ambiente, y la promoción de la responsabilidad social. Entonces, este gobierno corporativo, insisto, son toda esta estructura que debemos darle a, a una empresa, eh, y ahí entramos a la parte como muy práctica, ¿no? Sabemos que eh, en México la mayor parte de las empresas son empresas familiares, eh, y eso ha sido bueno y malo, digamos así, ¿no? bueno, porque ha permitido uh, continuar con la visión de los fundadores, incentivar la economía en México, pero malo muchas veces porque en esta falta de distinción entre la parte eh, consanguínea muchas veces de, de los consejos de administración, de los comités y la parte de negocios, se han perdido muchas empresas y se han perdido muchos acuerdos y se han acabado este, negocios de esta, de, esta, de esta forma, ¿no? Cuando nos toca asesorar eh, empresas familiares, siempre no, mi primer consejo es no resolver ningún tema de interés del negocio, por ejemplo, en una carne asada, en una fiesta, en la sala o en la cocina de la casa del abuelo o de la casa del papá, ¿no? Porque te, tenemos ese sistema patriarcal, ¿no? De, nuestros, de nuestras empresas familiares donde se dicta y se determina muchas veces en una sala o en un comedor, una decisión de negocio. Y es, obviamente, lo peor que se puede hacer, ¿no? La misma ley de las sociedades mercantiles. Cuando hablamos de asambleas de, de socios accionistas, pues tenemos dos principales este, tipos de, de, de, de asambleas, las ordinarias y las extraordinarias, ¿no? 181 y 182 de, de esta ley que, que refiero. Y en donde nos, de alguna manera, nos dan... La, la, la idea de que estas asambleas tendrían que ser una solemnidad, ¿no? como, como lo vemos en su caso a veces hasta en las películas o en las series, ¿no? donde un consejo de administración se, se sienta con sus socios a tomar unas decisiones. ¿no? Desafortunadamente la, la realidad en muchas de las empresas no es así. Entonces, de entrada, el primer consejo para implementar un gobierno corporativo es que esas decisiones no se tomen en convivencias familiares o sociales, porque al final del día están de por medio, inclusive otros sentimientos, otras circunstancias a lo mejor, eh, otros contextos donde a lo mejor se puede tomar a la ligera ¿no? esta situación, entonces creo que ese es un, es un primer consejo de, de comenzar esta, esta palabra me gusta mucho en la, empresa, la institucionalización de la empresa en maestro Ok, ok. Lo, lo voy a interrumpir un, un ratito con una pregunta que me está surgiendo acá. Eh, con respecto a esta primera implementación que, que nos comenta y el, el consejo, la primera regla que nos está diciendo de en, en qué lugar o atendiendo a lo que refiere la ley general de sociedades mercantiles sobre esa solemnidad o esa formalidad que debería tener la implementación del, del gobierno corporativo. En su experiencia o personalmente compartiría que el gobierno corporativo ¿Es obligatorio o no es obligatorio? O, o la otra palabra que yo creo que encuadraría sería, o es necesario. Porque muchas veces, eh, yo creo que en, en, de, dependiendo de los estados en los que nos estemos ubicando, por ejemplo, ahorita hablábamos de, de acá de, de Oaxaca, usted que está ahí en, en, en el área del norte, los eh, estados del centro, las condiciones económicas de las empresas son demasiado diferentes. Y en ese sentido, claro. por ejemplo, si yo a una empresa aquí en Oaxaca, una empresa familiar, como, como me está comentando, como estamos comentando, eh, le digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a implementar un gobierno corporativo, que de hecho tal vez ya lo tiene, ¿no? Nada más que no, no lo tiene definido, no lo tiene implementado, no se, no se respeta como tal, no se desarrolla como tal. Y me dice el socio, me dice ahí el papá, o me dice el hijo, oye, contador, pero pues me va a costar, ¿no? Porque no creo que sea... No creo que sea de a gratis, ¿no? Me va a costar. Entonces, en ese sentido, eh, por ejemplo, si yo no tengo un gobierno corporativo, eh, ¿sería obligatorio tenerlo? ¿Hay algo que nos obliga a realizarlo? O de entrada se puede entender que el gobierno corporativo está incluido, está plasmado jurídicamente, documentalmente, en mi acta constitutiva, por ejemplo, ¿no? Eh, no lo lleve yo a cabo mediante las asambleas que nos está comentando aquí el maestro, que tal vez yo no lo, lo ejecute como tal, lo ejercite como tal ese gobierno corporativo, pues sí es una cuestión de, de operatividad. Tal vez en papel está mi gobierno corporativo, pero no, no operativamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos, qué nos, eh, eh, de acuerdo a esa pregunta que me, que me vino a la mente ahorita porque dije, claro. tal, tal vez sí, este, o sea, que tal vez lo implementamos, pero en algún momento me van a preguntar, oye, ¿quién me obliga ¿Por qué me está saliendo ahora con esto del gobierno corporativo? ¿Por qué lo, lo tendría claro. que realizar? No, y muy interesante, la, muy válida. La realidad es que, pues, desafortunadamente no es una obligación, sino debe ser necesario en, en una empresa. Como, como bien lo, lo comentan, ¿no? Yo, yo creo que una empresa, desde su momento de su constitución, es como cuando antes se iba al, ya no se estila tanto, desafortunadamente, al Sastre, ¿no? Donde nos van a hacer un traje a la medida, donde nos miden las mangas, nos miden el cuello, nos miden la espalda, nos miden los largos, o sea, la, la necesidad específica, ¿no? De, de, de la empresa, del giro, ¿no? Sucede algo, digo, la verdad, tengo grandes amigos eh, fedatarios públicos y conocidos en varios estados, pero creo que se comete un tanto el error de origen. Vamos a constituir una empresa y por, por esta falta de cultura de, de la asesoría preventiva, de la asesoría corporativa, muchas veces en las empresas, se, se trata de evitar ciertos gastos, ¿no? Dicen, bueno, pues si, si yo voy al notario, pues, seguramente el notario tiene la, la, una SASB que va servir a mí, ¿no? Pero probablemente el, el notario, con tanto trabajo, con tanta carga de trabajo que tienen las notarías o incluso con el giro que tenga más inclinado la notaría que muchas veces son la, las compraventas y las hipotecas, que es lo que más hay, ¿no? Este, pues podría llegar a olvidar algunas, algunos temas, ¿no? Creo que eh, al, al momento de decir esto, yo lo, que, yo lo que, que quiero decir es tener un poquito de más noción y cultura de la asesoría preventiva. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijo usted, desde el acta constitutiva, se puede ir delineando ¿no? la estructura del gobierno corporativo, la planeación y protección patrimonial de la empresa y incluso ¿no? las eh, coyunturas que cada socio pueda llegar a tener. ¿no? Vamos a pensar, ¿no? digo, a un socio, pensemos así, vamos a construir una empresa, pero el socio está en un proceso de disolución de su vínculo matrimonial, por ejemplo, y su, su estructura eh, del vínculo matrimonial es una sociedad conyugal, pues estaríamos poniendo en riesgo el patrimonio también de la empresa si no delimitamos algunas cosas o si no preguntamos ¿no? hacia allá. ¿Por qué? Porque, digo, si nos vamos a la ley en general, general de sociedades mercantiles, pues sí, nos marca una estructura, un consejo de administración, un administrador único, una S.A. hasta ahí. Sin embargo, el gobierno corporativo va más allá allá a delinear, inclusive en las empresas familiares, estos comités, no darle una estructura. A lo mejor no van a ser parte todos como socios este, eh, de los comités como tal, pero va a haber comités que van a tomar ciertas decisiones en cierto punto del avance de la empresa, ¿no? en las finanzas, en la tributación, en la... En, en, si somos actividades de actividad vulnerable ¿no? delinear toda esta estructura y encontrar quién va a ser responsable de cada quien, porque insisto en este sistema patriarcal que tenemos en las empresas mexicanas pues al final del día quien termina tomando todas las decisiones, muchas veces es el pater familia ¿no? es el jefe y a lo mejor muchas con mucha intuición por la experiencia del negocio pero otras tantas, ¿no? un tanto de desconocimiento, sino simplemente como, insisto, este, un poco de, de, como se dice, de feeling, ¿no? Por ahí de lo que creemos que es o no es, ¿no? Entonces, todo esto también representa todos esos actos que se van a ir celebrando en, en la empresa y que se tiene que, que insisto, ir delimitando dentro de, del nacimiento, qué mejor del, del nacimiento de una empresa. que claro, eso no impide a que, pues, de momento no hay... No, no tuve la visión, ya la constituí, pero sabemos que, pues, como todo, es perfectible a, tra a través de las asambleas poder hacer modificaciones, incluso, se ensambla mucho con el tema eh, de, de fiscal, porque hoy en día tenemos tantas facultades del FISCO, donde tenemos que voltear, por ejemplo, a, nuestra, a, nuestra actriz, a nuestras actividades preponderantes, por ejemplo, ¿no? Saber cuáles son nuestras actividades preponderantes, saber si dentro de, antes estilaba, manejar objetos amplísimos, ¿no? O sea, la empresa que producía tomate, construía, hacía supercarreteras y hacía aeropuertos, ¿no? Y nada más le faltaba que ensamblaba aviones, ¿no? Entonces, si ha, si ha, ha sido un vicio, ¿no? Y hoy, con un poco de mayor conciencia, porque la, la misma normatividad y la legislación ha ido cambiando, pues evidentemente sabemos que si ponemos ciertas actividades, podemos incurrir en, en obligaciones fiscales, ¿no? ahí que estaba leyendo por ahí mi currículum ¿no? por ejemplo en el tema de, de, de alcoholes, no, si yo mi preponderante automáticamente detono la obligación del Jeeps, no, a lo mejor ni lo hago ¿no? eh, o automáticamente tengo que empadronarme como bebidas alcohólicas ¿no? el padrón de bebidas alcohólicas que también Entonces, son cosas que desde ahí es planear y, y establecer la toma de decisiones y otra cosa muy importante ¿Qué pasa en la empresa familiar? Y eso lo quería abordar más adelante, pero creo que queda muy bien para, para dejar aquí la semillita por si sale algo, es planear la sucesión corporativa. Esta cabeza, ¿no? eh, imagínense que la cabeza es como el reino que está en la silla, pues evidentemente tiene una vigencia por, naturalmente, no va, va a haber una defunción de esa persona o una enfermedad tal vez. Pero como no se planea la sucesión de ¿no? esta, esta estructura eh, o, este, o este pilar de la empresa, pues muchas veces cuando hay sucesos ¿no? eh, de conflicto, bueno, hay sucesos, en, en sucesos de, o, o, o de muerte, se empiezan a generar conflictos y esto repercute ¿no? eh, en, en la funcionalidad y en el desempeño y en la buena marcha de la empresa. Entonces, el gobierno corporativo también evoca esta parte de, de ir preparando la sucesión corporativa. Sí, bastante, bastante importante, maestro, porque ahora sí que he, he visto muchos casos precisamente donde, eh, pues dijera, ya se va el papá, ya venía funcionando bien la, la empresa, y resulta que se lo deja a los hijos y en, al cabo de cinco años, cuatro años, ya la empresa ya se fue para abajo, ¿no? Y entendiendo esta parte de, del gobierno corporativo, como como lo mencionaba ya el maestro, dentro de esa delimitación de responsabilidades también, porque cuestiones fiscales que es donde nos llega a preocupar bastante y donde puede llegar a afectar también al patrimonio de la empresa, se me viene a la mente lo que lo que ocurrió apenas en, en la reforma de este año precisamente, de, es un tema, eh, digamos que se ve separado, pero tiene mucho que ver con el tema que estamos viendo, que sería lo del beneficiario controlador, ¿no? Totalmente. Porque, porque me dice, y todavía me dice ahí eh, el, el artículo que lo refiere, que si no, eh, si no delimito como tal quién es mi beneficiario controlador, ¿sabes qué? Pues van a ser todos. ¿Para qué no me dices quién? Y eh, eh, hasta el representante legal va a entrar y van a ser todos los socios, el, todos los miembros del consejo de administración, lo menciona así la disposición. Y en ese sentido digo, bueno, entonces, si tengo bien establecido mi gobierno corporativo, si tengo bien delimitado quién es mi beneficiario controlador, y recordemos que de acuerdo a código se adicionó también alguna parte de las multas, y las multas están bastante altas. Eh, creo vienen dos millones, millón y medio y un millón, dos millones por no tenerlo y por cada uno de los beneficiarios controladores. Entonces, imagínense la carga, la carga en este caso de la sanción que pudiera provocar el hecho de no tener identificado solamente me, me, me agradó bastante la parte del encuadramiento que realiza del compliance acá arriba y del gobierno corporativo como una parte que me va a ayudar a precisamente al compliance, ¿no? Porque el compliance, como lo tenemos de una forma un poquito más, uh, más global, más general, donde voy a tener cumplimiento en normativas, por ejemplo, de trabajo, cumplimiento en impuestos, cumplimiento en manuales, cumplimientos operativos. Oye, ¿y quién me va a ayudar en algún momento a darle cumplimiento a la estructura corporativa? Pues precisamente el gobierno corporativo. Y entonces, uh, personalmente, ya luego me gusta sacar frases, eh, la, la frase que saco de acá sería de que pues el gobierno corporativo es un ayudante o es una parte como tal que nos va a ayudar precisamente al Complaya, ¿no? Bastante interesante sí. el tema, eh, a todos los que nos están viendo pues les pedimos ahí si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues lo pueden eh, realizar ahí en, nuestro, en nuestra transmisión que estamos realizando en vivo y pues nuevamente eh, les recuerdo que vamos a estar los martes acá ya como comercial ahora que interrumpí aquí al maestro los martes vamos a estar mediante de aquí junio julio y mediados de agosto y ya de ahí regresamos los miércoles no entonces Gracias. maestro pues seguimos con este interesante clima claro. para que pues el el auditorio nos siga nos siga escuchando claro que sí este maestro Pedro pues digo y, y toca un punto importante yo lo, yo lo trasladaría ahorita a unas a unos minutos más adelante del beneficiario controlador de las operaciones inexistentes de todo este tema, que inclusive tiene un tanto de vinculación con lo que va a pasar con la 4.0. ¿Por qué? ¿Cómo tiene toda una conexión? Y de, dentro de todo esto, el compliance se eh, amalgama con, o más bien, el gobierno corporativo se amalgama con el compliance por esta figura que representa el compliance ofi oficial de cumplimiento. Le hemos dado solamente la importancia por temas de ley lavado es donde tuvimos un poco de noción y, y obligadamente, ¿no? Porque si tenemos una actividad vulnerable eh, prevista en de algunos de los puestos del 17 de esta ley, pues nos obliga como tal a dar de alta, ¿no? En el portal a un oficial de cumplimiento que se compromete inclusive su fiel, su este y su responsabilidad en el actuar de esas actividades. Pero bueno, no tiene que ver solamente con temas de antilavado. Y no tiene que ver, y no es lo mismo que el comisario, ¿eh? hay, hay que aclarar. ¿Qué? Dentro de la ley general de sociedades mercantiles, una de las, ¿eh? en las estructuras, por ejemplo, de una S.A., se prevé el, los, el comisario, o, o puede ser uno o varios, ¿eh? un consejo de comisarios, o varios integrantes, que son los vigilantes el que vigila únicamente el actuar de la sociedad, ¿no? Que incluso también en materia ya penal, tributaria o punitiva, hemos visto que también se van entre, se van a las carpetas de investigación los comisarios, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? Pero qué quiero decir con esto es que tenemos que distinguir estas figuras porque el oficial de cumplimiento nace de, de, de, de esta ideología del, del compliance o del cumplimiento, ¿no? Y se advierte como una figura del, del gobierno corporativo, no aislada, pero sí independiente con recursos propios para tener esta visión eh, transparente, objetiva e imparcial, ¿no? incluso, ¿no? Porque sin duda podrán preguntarnos aquí, quien nos escuche y quien nos está viendo, oye, ¿puede ser un socio el compliance officer? Claro que no. Tiene que ser alguien independiente. Oye, ¿puede ser el familiar? Tampoco. Estamos hablando que nace en el compliance uno de los cimientos más importantes son los códigos de ética en las empresas. Entonces, de, de, determinando un código de ética en la empresa, claro que va a haber un conflicto de intereses si hubiera, si, si fuera un familiar, un amigo, un, un, una especie de, de, de relación. ¿no? Es lo mismo que sucede, por ejemplo, en el caso de la justicia, donde en teoría un juez, un magistrado, se tiene que excusar del asunto, que no lo hacen definitivamente en muchas ocasiones o buscan la manera de no, de no hacerlo, de temas que tengan algún tipo de interés o, o hay un conflicto, ¿no? Pero bueno, esta figura del compliance officer, pues es la, la conexión entre el gobierno corporativo y el compliance para poder llevar a cabo toda esa estructura de cumplimiento y puede ser más de un compliance officer, puede ser un compliance, digo, en empresas grandes transnacionales, hay de, de la OINET, hay de, este, de temas tributarios, hay de temas corporativos, hay de temas de tecnología, o sea, hay, hay gente que está este, eh, inmiscuida en el cumplimiento específico de un área, o puede ser si hay una persona que domine dos, tres áreas, pues, poder ver, ¿no?, si hay un funcionamiento adecuado, ¿no? Entonces, es donde se hace esta conexión entre, insisto, entre el compliance y el gobierno corporativo eh, y eh, obviamente va a tener una, una participación dentro del Consejo de Administración y sobre todo en la búsqueda de aumentar o dejar cimientos correctos del gobierno corporativo y la propia autovigilancia del autor y de, de la empresa. Ahorita hablamos de un vigilante que es el, el comisario, pero también la autovigilancia se genera de, en un sistema circular con una cierta metodología donde eh, vamos a pensar y vamos a poner un caso concreto. Ejemplo, ¿no? Yo, yo siempre he, he visto esta situación. Para empezar, en materia, y ahorita vamos a hablar un poco del cumplimiento societario de las empresas que tiene repercusión en, en lo fiscal, pero vamos a ser un tanto sinceros, ¿no? Hay que, hay que ponernos a pensar, si nosotros hacemos una encuesta de 10 empresas, ¿qué empresa tiene sus libros sociales? Yo creo que yo creo que una de cada 10 puede llegar a tener un libro social y eso que ya estamos hablando de cosas muy buenas, ¿no? Pero la realidad es que hay un 80% de las empresas en México que no cumple con el tema societario, incluso no, no, no visualiza y o por lo mismo, no por una, una cuestión de, de cultura empresarial, una cuestión de que le, las áreas corporativas siempre las han visto como un gasto, no no como una inversión que va a repercutir de manera positiva a su empresa, pues olvidan esta parte. Y, y me refiero a esto, por ejemplo, recordemos que esta parte de, de, de esta obligación legal que sí existe en materia eh, de Ley General de Sociedades Mercantiles que es el 181 ¿no? que habla de las asambleas ordinarias que son las asambleas que tenemos que celebrar entre los cuatro primeros meses de cada ejercicio ¿Qué es lo que hacemos normalmente en esa asamblea ordinaria? Es aprobamos estados financieros ¿no? y Usted como, usted como contador y, y el público que nos ve que seguramente hay un gran este, eh, porcentaje de, más de contadores que de abogados seguramente los contadores sí se capacitan y a veces los abogados no quieren. <risa> este, eh, se celebra esta asamblea y muchos pues, lo ven como un trámite. O muchos ni, ni ah, se constituyeron hace 30 años, sino de la constitución de la fecha no hay ninguna asamblea ordinaria, ¿no? Para empezar. Pero si se llegara a hacer, se hace de una manera muy. Um, a la deriva, y llamando así, estamos hablando que si bien es cierto esta no lleva un protocolo de un fedatario público porque no es la obligación, pero sí debe de estar consignada en un, libro social de en un libro social de actas. Imagínense, estamos aprobando estados financieros que muchas veces, en muchas de las ocasiones, el representante legal administrador único, inclusive el comisario o cualquiera de los socios, no tiene ni la menor idea cómo está el estado de posición financiera, y estamos aprobando no solo eso, también los actos de la administración de la empresa. ¿no? He, he ahí donde entra la parte de voltear a qué estamos haciendo, cómo el gobierno corporativo con toda esta delimitación, ¿no? eh, obviamente son básicas, de no así, pero también en el caso de tener oficiales de cumplimiento, van a observar este tipo de situaciones para que den un cumplimiento correcto. ¿Y dónde viene la repercusión? Porque dicen, bueno, licenciado, la verdad es que, ¿qué te digo, no? No lo hacemos, nunca nos han pedido y yo, puede ser alguien, yo creo que sirve, ¿no? Bueno, no debemos olvidar que en materia fiscal del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación que habla de la contabilidad, ¿qué nos dice? es parte integrante de la contabilidad, los libros sociales. Eso es muy importante. ¿eh? Y, y, aquí, y aquí entramos, y me, yo creo que ya lo han de haber expuesto en noches de censo en algún foro de, de, de ustedes, pero también, fíjense, la reforma que acaba de decir usted sobre el beneficiario controlador, del 32BTR, 4 y Kinkes, debemos de recordar que también es una información que forma parte de la contabilidad, o sea, son expedientes que si bien es cierto, no, no vamos a estar una información, porque por ejemplo en esto del beneficiar controlador, ustedes como contadores como está, estamos tan, tan ya acostumbrados a hacer envío de información que la plataforma, que la verdad, muchos dijeron, pues ¿cuándo lo enviamos? No, ya lo estoy consiguiendo. se envía lo resguardas, lo identificas, lo logras. Porque en una auditoría, es decir, cualquier facultad de comprobación que gusten y mande, ¿qué es lo que van a requerir? El expediente donde estén identificados los beneficiarios controladores y, insisto, esto es mucho antes de lo que está pasando con esa reforma, los libros sociales. Eso es muy importante saber que es parte de la contabilidad. El tener un libro social o una asesoría corporativa, ya no es un lujo, ni una... Muchos dicen, es que mi empresa está bien chiquita. Okay, bueno, el día que te lo pidan, pues vamos a ver si ese para qué no te sale más caro en las multas que van a venir o en algunas situaciones que pueden venir como consecuencia, ¿no? Así es, y, y de hecho, como comentábamos hace, hace rato, el tema de, de limitar más que nada la responsabilidad, y como decía también al, al inicio de esta plática, pues muchas veces le dicen al contador, oye contador, fíjate que pues ya salieron nuevas cosas, ¿no? Ahí encárgate. Y, y pues el contador dice, pues, pues es que me estás pagando lo mismo, ¿no? Y hago un poquito más. Y, y en sí, este claro. sentido el, el contador eh, pues también eh, muchas veces eh, rebasa las funciones o rebasa aquella responsabilidad que tiene con el gobierno corporativo. Yo creo que aquí eh, la, una buena mancuerna, una buena unión de, de profesionistas, que deberíamos atender el tema del gobierno corporativo, pues sí entra el contador, pero nosotros como tal no tenemos el conocimiento legal eh, derivado en este caso de cómo se debería plasmar, como lo mencionaba el maestro, pues muchas veces el, el notario, el fedatario ya tiene los machotes, ya nada más le cambia, y también lo, lo, lo vivimos y lo experimentamos por ahí de los que se inscribieron al Repse, ¿No? Que traíamos en ¿Sí? todos objetos sociales múltiples, yo me dedico a todo. Y cuando sale Repsy y dice, no, pues está muy amplio, de, delimita tu actividad, tiene que venir específica, tiene que venir así, es donde dice, ah, pues el machote que le hice a esta, esta esta, esta empresa, pues en realidad no, ya no me funcionó, ya no me va a funcionar, porque como mencionaba el maestro, eh, pues necesitamos un traje a la medida. Toda empresa sí. necesita un traje a la medida atendiendo a sus necesidades. Si es una empresa de tipo familiar, si es una empresa eh, de, de no familiar como tal, sino de socios que se conocieron ahí en los negocios, si ya se derivó de una fusión, de una incisión, cuestiones ya corporativas y que tienen un impacto fiscal como estas que acabo de mencionar. Y también por ahí existen figuras alternas de que pues, no son personas morales dentro de la legislación mercantil, civil, agraria, laboral, pero por ejemplo, para efectos fiscales, por ahí del artículo 8 de renta nos refiere que para efectos de la ley se van a entender tales y tales y tales, y por ahí nos mete un contrato, hasta un contrato nos mete como la asociación en participación, ¿no? Y entonces, de ahí nace la, la siguiente pregunta que le quiero hacer, maestro, aprovechando que, que lo tenemos por acá. Por ejemplo, este tipo de personas morales, entre comillas, porque para efectos fiscales dice que son personas morales, tal vez para, eh, para efectos de alguna, alguna, fuente, alguna fuente, alguna rama del derecho, ¿no?, pero para efectos eh, fiscales me dice, la asociación en participación es una persona moral. ¿Se pudiera implementar un gobierno corporativo en un contrato? Porque recordemos que la asociación en participación está regulada por el derecho mercantil como contrato, no como sociedad. Y en ese sentido, por ejemplo, si yo quiero hacer una AMP, ¿le aplicaría el gobierno corporativo o, o, o cómo lo manejaríamos ahí en esa parte? Sí, interesante la pregunta. Re recordemos que la AMP, como bien lo dijo, tiene, no tiene personalidad jurídica propia, pero sí tiene una representatividad fiscal, llamado sí. así. De Entonces, esta figura de la AMP tiene dos partes, la asociada y la asociante. ¿no? Son dos entes que naturalmente, bueno, en, no, no naturalmente, pero pueden ser personas físicas o personas morales. La pregunta que, que viene, yo la voy a amalgamar a lo que es el beneficiario controlado, porque si se da cuenta, en este artículo 32 b habla de, nos dice, de cualquier eh, este, socio accionista o de cualquier acto jurídico. Desde mi punto de vista, en el beneficiario controlador, también va a englobar a, a los contratos que tienen esta situación fiscal, llamémosle así, ¿no? O repercusión fiscal o representatividad fiscal, independientemente que no sean un, un, este, un ente moral, ¿no? Respondiendo un tanto a su pregunta, sí, de alguna manera, la respuesta es sí, es delimitar de alguna manera en el clausulado de ese contrato cierta estructura para poder alinearnos pero al final sabemos que va a haber una de, de esas dos partes, que lo mencioné, el asociado y el asociante, que puede llegar a representar los intereses de la empresa, porque evidentemente vamos a pensar que esta, esta, esta AMP, Celebra contratos, porque recordemos que la AMP se, se va a constituir o se va a suscribir para un fin concreto y específico. ¿no? Vamos a decir, tú y yo nos vamos a asociar para construir el tramo de mil kilómetros de, de aquí a, a la costa de Oaxaca. ¿no? Ese es nuestro propósito, esta es, es nuestra situación, pero a la vez, esta, esa AMP que tiene dos partes tendrá que suscribir. A contratos de proveeduría de algo, ¿no? Entonces va a haber alguien que represente a este contrato del AMP y en ese alguien es donde se tiene que delimitar mucho esta responsabilidad y correlación que existe entre el contrato y, y el otro. Y respondiendo a la pregunta, ¿en estas dos figuras cabrá sin duda el gobierno corporativo, sí, poder delimitar, alinear ciertas situaciones? Sobre todo también atendiendo a la vigencia de ese contrato, ¿no? Porque puede ser indeterminado y la responsabilidad de hoy, en 20 años, va a seguir, ¿no? Porque puede ser puede haber contratos de la ANP indeterminados. Así es, y, y de hecho igual el, el 32 BTER que, que, que menciona también in, involucra un contrato específico por ahí que es el fideicomiso, ese sí lo, lo, <risa> lo menciona por aparte, ¿no? Y luego ya para que no se les escape nada, dice, y cualquier forma o cualquier forma jurídica, si no mal recuerdo, dice, o cualquier eh, contrato, o llámese la forma jurídica. Acto, juro, jurídico, dice, creo que acto dice. jurídico, ajá. Entonces, pues prácticamente la autoridad dijo, pues o eres persona moral, o eres fideicomiso, las partes del fideicomiso te las refiere ahí, o cualquier acto jurídico, cualquiera que, se, que, que sea el origen, pues tú me vas a tener que identificar, yo lo que quiero saber como autoridad es quién se está beneficiando de esto y punto. Al rato no, no me lo dices, ¿por qué? Porque no tienes como tal una estructura corporativa. Se te olvidó sí. que tienes un consejo de administración o lo tienes de papel, como decía hace rato el maestro. Pues las, las asambleas, pues muchas veces no se le da el, el, eh, la importancia de vida. Si vamos a, a, a la asamblea ordinaria donde se aprueban los estados financieros, y pues dice el socio: Pues para eso tengo a mi contador. ¿Están bien los estados financieros? Sí, sí, están bien. Ah, bueno. Pues los aprobamos mediante nuestra asamblea y se acabó el problema. Pero ya todas estas cuestiones corporativas van a tener repercusiones como tal de índole fiscal, como es lo que estamos viendo, beneficiario controlador, este, lo que pasa con la, la llamada ley antilavado, los oficiales de cumplimiento que nos está refiriendo también el maestro, que no solamente son para, eh, para el antilavado, sino también los podemos tener ahí eh, en, otras, en otras áreas, y pues es importante observar que la necesidad de tener un gobierno corporativo. Pues bien, maestro, sí. le dejo los, los micrófonos para que podamos continuar con este tema. Bastante y nos quedan unos pocos minutos, ¿verdad? Así es, así no? es. Así es. Y ya para, para ir cerrando este, este sí, tema. Sí, claro. Es... Y, y, y esta repercusión, insisto, de la responsabilidad de, de la empresa, tenemos que relacionarla con el tema penal desde el punto de vista, por esta reforma del 421, el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde pues, hace punible o, o genera la tipificación de, de delitos para las personas jurídicas, que ¿no? en este caso son las empresas. ¿no? Entonces, es importante saber eh, esta situación. Y, mu y muchos se preguntan, porque cuando hemos expuesto sobre el tema, dicen, bueno, ¿cómo llevas a un proceso penal a una moral? No? Yo leo, pues no es como que el acta constitutiva se vaya atrás de las rejas, Claro que no, ¿no? Hay, hay, una, hay una fórmula para que la empresa, para que el, la fiscalía en este caso, pues pueda, eh, eh, si se determina que hay una responsabilidad penal, poder, pues prácticamente, liquidar, disolver, eh, embargar bienes, embargar cuentas bancarias, activos, o sea, esa es la fórmula de la repercusión del delito o ¿no? de esta punibilidad de la empresa. También en materia eh, administrativa tenemos la ley de responsabilidad administrativa donde hay una responsabilidad administrativa empresarial que muchos han, han, no, no tienen mucha conciencia porque nace de, de esta relación mucha vez, muchas veces de proveedurías con los gobiernos, ¿no? pero existe la responsabilidad administrativa de las empresas. Y, y, y estos dos temas son importantes porque de ahí nace todos los sistemas de compliance del mundo de la responsabilidad de las personas jurídicas o de los entes jurídicos en algunos países solo desde el punto de vista administrativo y después migran a la responsabilidad penal y así ha sido tanto en el caso de Europa como en el caso de Latinoamérica que ha ido transformándose y esta necesidad del cumplimiento ¿no? Eh, pues la responsabilidad eh, fiscal que sabiendo creo que aquí eh, es el tema ¿no? sabemos ¿no? inclusive la responsabilidad solidaria que existe entre los socios ¿no? eh, que se manejan. Este tema del antilavado, que lo ve la parte de la wifi, que, que en este sexenio ha sido muy pujante y, y ha venido a generar mucha controversia. ¿no? Y las partes ya tanto administrativas como laborales, ¿no? que tienen que ver con los temas de... de vamos a hablar de, eh, seguro, de seguro social, Infonavit, inclusive la Secretaría de Trabajo y Provisión Social y lo más importante de todo esto es saber que hay convenios de coordinación y colaboración entre las propias autoridades que pueden llegar a transmitir su información si algo está sucediendo de manera eh, eh, anómala en una empresa y, y, el, y el claro ejemplo de esta repercusión ¿no? para poder cerrar y, y poder hacer circular todo este tema es desde una premisa bien fácil y básica de, del gobierno corporativo y, y la importancia de, del derecho corporativo en la parte fiscal. Recordemos que cuando hacemos hoy en día un acta constitutiva es obligatorio establecer el RFC del socio accionista, ¿No? El notario que también ha sido una de las profesiones que en los últimos años ha venido más re, regulado y vigilado tanto por el SAT como por la UIF, pues tiene esta obligación si no nos constituimos. Entonces, no, nos habla de esta obligación del 27, donde materia de registro real de contribuyentes es anotar en los libros de socios la clave del registro general de contribuyentes. Bueno, eso parecería, pues, muy, muy sencillo. Y a su vez, asentarlo en las escrituras públicas, tanto las constitutivas como las asambleas. Y luego, relacionado a todo eso, les estoy diciendo que parte de la contabilidad son los libros, así como los libros sistemas contables, también tenemos pues, los libros, y registros sociales, que entra esta obligación del 27. No obstante a esto, con estas nuevas facultades que han venido desde el 2014, de dónde recordar, y creo que eso se ha hablado en, seguro en muchos foros de aquí y en muchos otros lugares, se viene a endurecer la parte de las facultades, ni siquiera de comprobación, sino de gestión, ¿no? Nace nueva esta. significado de la facultad de gestión y recordemos que en el 14. Pues nació las operaciones inexistentes, por ejemplo, ¿no? nació también la cancelación de sellos digitales y en los últimos años se ha ido perfeccionando esta última facultad en la restricción de sellos digitales, que es la antesala a la cancelación, que dicho sea de paso, y estoy seguro que también muchos han sufrido esta campaña del SAT o programa del SAT de restringir el sello digital por cualquier cosa, ¿eh? o sea, ya lo mínimo de forma, ¿no? La presentaste y pum, ¿no? Restricción de sellos digitales, y obviamente sabemos que esta facultad pareciera, pues, no tan trascendental a la, a la luz de su, de su título, pero es sumamente importante porque sabemos que sin el sello digital, que es la llave, la, la llave electrónica, o llave digital para poder hacer el timbrado de cualquier factura o CFDI, pues prácticamente hoy en día paras el, el, el actuar de una empresa, el movimiento y, y la operación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Amal, ah, este, conectando todas estas ideas de, de formalidad del RFC, de la obligación de las, de las actas como parte o libros y registros en, en, en la contabilidad, viene el tema de la restricción donde nos habla de algunas conductas infractoras, ¿no? Y donde nacen eh, infracciones como relacionadas al RFC que tienen que ver con el 27, ¿no? es decir, vamos a poner que sentamos mal, ¿no? de alguna manera, el RFC de un socio y, o accionista. Esto es, esto es motor de una restricción de sellos digitales, uno. Dos, pero no obstante, también pudiera ser, ¿eh? solo pudiera ser, de un, pena, de un tema penal tributario. El 110 fracción segunda y fracción tercera nos dice que se impondrá una pena de tres meses a tres años de prisión. ¿A quien rinda con falsedad al citado registro los datos, informes o avisos que se encuentren obligados? En lo personal, yo he encontrado esta conexión de normas, sin asustar al, a, a quien nos ve, en temas bien absurdos, pero suceden, ¿no? Este es un ejemplo de lo que puede llegar a suceder con esta no vigilancia de los corporativos la parte del derecho corporativo y la un ejemplo de una repercusión fiscal administrativa, es decir pecuniaria en una multa tal vez y en una facultad eh, de gestión como la restricción que es importante, pero también se puede trasladar un tema penal tributario y, y aquí lo, lo, lo acoto a un ejemplo que también sucedió en este supuesto. Por ejemplo, hace algún par de años se detonaron las, la, el programa de verificaciones de domicilio. Yo creo que muchos lo supieron y, y, y, y ahí lo vivieron, ¿no? O lo supieron como lo quieran ver, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, ellos al momento de determinar de manera absurda, porque a lo mejor fueron a verificar, pero era comida y obviamente nadie iba a ir, ¿no? Pues ellos, el, el verificador, pues puede haber determinado que no tiene, que no es el domicilio fiscal que prevé el, la fracción primera o segunda del 10 del código. Entonces, él asiente una acta circunstanciada, ¿no? Que no hay eh, este tema de, del domicilio o que no está localizable en el domicilio. Y empezamos en una repercusión administrativa, ¿no? Nos podemos ir a la, a la, al proceso de operaciones inexistentes por no localizados nos podemos ir a la restricción de sellos digitales, pero en lo particular me tocó ver que ellos conectaban este mismo artículo que acabo de, de referir, ¿no? Porque dice, quien rinda con falsedad al registro, entonces, como ellos decían, no está localizado el domicilio, y tú dijiste que era ahí, pues obviamente asumo que tú me mentiste, y empezaban, querellas penales y carpetas de investigación como ahora se dan en, en el sistema acusatorio adversarial penal, de este tipo de situación entonces volviendo al tema corporativo yo estoy seguro que de la misma forma pueden ir conectando situaciones y por eso regresamos a la pregunta de inicio es obligatorio o necesario desde mi punto de vista es necesario porque trae una repercusión pues obviamente importante para la es, es parte de lo que les venía a platicar de manera breve, digo, nos podemos quedar aquí hasta, hasta muchas horas después, pero sé por respeto al tiempo de nuestras escuchas. Le agradezco la invitación a Census. y al maestro Pedro Carlos. Un gustazo haberlo conocido, maestro, y estamos a sus órdenes. No, pues al contrario, maestro, pues el, el gusto es, eh, yo creo, de la audiencia, también de, de parte aquí de, de la familia Census de su servidor. Pues eh, siempre es importante, siempre es bueno eh, captar los conocimientos de, de expertos en la materia. En este caso, el día de hoy, pues nos compartió, eh, como menciona, es un tema que da muchas aristas. Nos podemos desviar con beneficiario controlador, con compliance, con oficial de cumplimiento, con la parte penal, que yo creo que muchas veces decimos, no, no creo que me pase nada, pero al rato que estemos tras las rejas, entonces vamos a decir, qué razón tenía, ¿No? Y en ese sentido, pues yo creo que la norma ya está y la pusieron por algo precisamente en la parte de los de los delitos fiscales o de las sanciones que le eh, corresponden a estos a estos delitos y se puede prevenir con con toda esta parte del gobierno corporativo y también adicional a esta a esta parte que está por encima que nos menciona el maestro también que es el compliance. Pues eh, el agradecimiento por parte de de census en este su programa Noches de Census, esperemos que pues en alguna otra ocasión igual nos acepte la invitación pues para seguir platicando de este tipo de temas como lo mencionó al inicio pues el objetivo del programa pues es compartir no de una manera eh, gratuita en este caso de los programas los días miércoles también por ahí tenemos eh, los invito el día de mañana a las nueve de la noche Rompiendo Paradigmas también con pues el maestro Martín Rojas Tamayo el maestro Pepe Soto, el maestro Enrique Corona el maestro Efraín Salvador y nuestro eh, director el maestro eh, Antonio Arana pues mañana a las 9 y pues por mi parte igual los invito para que el próximo martes nos eh, podamos conectar a este su programa Noches de Census. Nuevamente, muchas gracias, maestro Raúl, y pues por mi parte y nuestra parte ha sido todo a todo el auditorio, y nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima. Salud.